El archivo aquí lo tienes, este, cuando tú abras el archivo, en la, en la parte media, no sé si observes, aparece una franja que dice advertencia de seguridad. Dice, las macros se han deshabilitado. Ah, perfecto. Entonces, lo único que tú tienes que hacer en tu Excel es simplemente darle clic a este botón, habilitar contenido. Eso es todo. ¿Qué, ¿Por qué me aparece esto? Rubén? Porque el archivo que te regalé tiene unas macros. Las macros están con el objetivo de que tú calcules el impuesto sobre la renta más rápidamente. Eh, eh, el archivo yo te lo estoy regalando para que el cálculo del impuesto sea rápido, sencillo, fácil de obtener, sin ningún problema. Entonces este archivo yo te lo voy a, te lo estoy regalando con ese fin en la parte fiscal para que te sea mucho más sencillo hacer el cálculo. Te voy a enseñar a hacer el cálculo detalladamente porque acuérdate que el objetivo primordial es aprender a hacer el cálculo, pero obviamente también te estoy regalando una macro para que sepas cómo y de forma rápida cómo obtener el impuesto de forma rápida, sin la necesidad de estar haciendo sumas, restas, multiplicaciones. Simplemente nada más haces tu, tu, tu, tu macro o ejecutas la macro y el impuesto te lo calcula automáticamente el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, este, espero que el archivo ya lo hayan podido descargar. Nos pregunta... Ah, muchas gracias, Mireya, Gracias a todos. Muchas gracias ¿eh? por los comentarios. Pero de verdad, créeme, me, me siento muy bien, me siento muy animado. Este, lo único incómodo es estar encerrado, que la verdad a mí en lo personal no se me da. Y bueno, yo creo que la mayoría somos personas que estamos muy activas trabajando, yendo de un lado para otro. Y sí, la verdad es muy, es muy complicado, pero pero mejor. Muchas gracias. Dicen, ¿dónde viene el, el archivo? Lo enviamos a través de, del chat, a través del chat de Zoom. Eh, eh, como tú ves, en el Zoom tenemos una franja de color este, negro o verde y en la parte de esa franja van a poder ustedes observar lo que nosotros este, decimos este, chat. Ahí vas a buscar chat, entras al chat y ahí viene a aparecer el nombre del archivo. Lo único que tienes que hacer es picarle al nombre del archivo para descargarlo sin ningún problema, ¿De acuerdo? Lo acabo de subir apenas hace unos cuantos minutos. Lo subí desde un principio, pero sé que como varias personas se van involucrando dentro de la, dentro de la plática conforme va avanzando, pues obviamente las personas que ingresan este, de forma reciente no pueden este, descargar el archivo. Ahora, hice un comentario muy preciso. Si tú estás conectado en tu teléfono celular o si estás conectado en una tableta, probablemente no puedas descargar ni ver el archivo. Eso te lo aclaro. Porque para mí, para que también no entres en esa situación de, ay, oye, no lo puedo bajar. Si estás en tu computadora de escritorio en la oficina o estás en tu laptop, a lo mejor desde tu casa, viendo y tomando este curso, no vas a tener problema. Lo puedes descargar sin ningún inconveniente. Entonces, te recomiendo en este caso, entra al, al, al, al Zoom, este, a tu chat, descarga el archivo y sin ningún problema. Si no lo puedes visualizar, si no lo puedes descargar, es porque estás o en una tableta o estás en tu teléfono móvil. Y a través del teléfono, a través de la tableta, va a ser muy difícil visualizarlo y poderlo descargar. Entonces, chequenlo, por favor, para que lo puedan revisar, ¿vale? Y bueno, ahorita veremos si también en este caso nuestros compañeros de census nos pueden ayudar, pues también a compartirlo a cada uno de ustedes. Yo no tengo su correo electrónico, este, les pediría de favor, yo sé que muchos me lo van a decir, oye, mándamelo por correo electrónico. En, en mi caso, se me complicaría, porque, pues obviamente me descuidaría la parte del curso. Pues ahorita vamos a ver si nuestros compañeros de, de, de census nos ayudan a compartirlo. Sí, adelante. Te Perdón que le interrumpa, eh, licenciado. Bueno, por parte de Census, ya les estamos enviando de nuevo el material. De igual forma ya se les compartió de nuevo por el chat eh, para que queden atentos y cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, qué amable. Bueno, pues ya escucharon señores, ya, ya les están compartiendo la información. Nada más hay que ser pacientes en lo que me llega el correo. Adelante. Bueno, vamos a hacer los ejercicios. A ver, primer punto. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar el contenido. Le vamos a dar un clic a este botón y listo. Al momento de dar un clic, verás que, que la, la franja de color amarillo o naranja se desaparece. Entonces, en este caso ya tenemos disponible la macro. Ahorita, antes que hacer la macro, vamos a hacer los cálculos en materia del, del ISR pues, para que sepas cómo se, se lleva a cabo. Nos comenta por acá Mónica, dice, solo me aparece un PDF. ¿Ese es el archivo? Bueno, ese es uno. El otro ya lo compartí. Vuelvo a compartirlo de nueva cuenta. Lo vuelvo a compartir. Aquí está, es un archivo de Excel. Ah, perdón, es que lo tengo abierto, discúlpenme. Discúlpenme, lo es que tengo que cerrarlo. El problema de, de, de Zoom es que no me permite compartir archivo si antes no, no cierro el archivo. Pequeños detalles del, del aplicativo, desafortunadamente, pero bueno. Bueno, voy a compartir de nuevo cuenta la pantalla, porque acuérdate que esto es un taller y la idea final pues, es precisamente hacer los cálculos como debe de ser. Tratar de hacerlos con la computadora, pues es lo más importante es porque nos basamos en la computadora y casi todo lo que hacemos en nuestros cálculos, pues están en hoja de cálculo, en Excel, que es la principal herramienta. Bueno, este es el archivo. El archivo contiene unas tarifas. Estas tarifas, este, obviamente son las tarifas de tipo eh, precalculadas por el SAT. Ahí lo puedes ver, ahí le voy, a poner, nada más le voy a poner el comentario. Es lo que nosotros conocemos como el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. ¿De acuerdo? Es básicamente las tarifas que nosotros tenemos. Ahorita vamos a platicar por qué tenemos esas tarifas, por qué se da esa información, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a aplicar el procedimiento de cálculo que me establece la ley. Acuérdate que este es un cálculo para principiantes. Entonces debemos de saber toda esta situación. ¿Vale? Y vamos a poner un poquito en práctica lo que hemos estado comentando de todos estos puntos, del ingreso objeto, el ingreso no objeto y toda esta situación, ¿vale? Muy bien. Voy a darles un minutito, nada más un minutito, algo así muy rápido, en lo que descargan el archivo, en lo que lo visualizan, en lo que lo obtienen en su computadora, para que en todo caso pues tengan la posibilidad de poderlo primero este, visualizar, posteriormente descargar y, y, y lo puedan abrir, ¿de acuerdo? Yo sé que en algunos casos a lo mejor nuestro internet está un poco lento, a lo mejor no ubico muy bien el archivo, entonces te voy a dar tiempo para que puedas obviamente visualizar la información, ¿vale? Perfecto, Diana, dice, se los compartí, compañeros. Ah, perfecto, muchas gracias, Diana, perfecto, muchísimas gracias por el apoyo, siempre agradecido en esa parte. Pero de todas maneras, en caso de que no lo puedan visualizar, no te preocupes, el archivo de todas formas, al final lo que hagamos, en términos de ejemplos, lo voy a compartir al final con Census, se los voy a hacer llegar a ellos, para que a su vez ellos te lo hagan llegar a ti, por supuesto que sí. Sobre todo porque a lo mejor no te va a ser posible cambiarte de máquina, cambiarte a una computadora portátil, una computadora de escritorio. Yo sé que es complicado. En algunos casos, muchos de ustedes a lo mejor se están trabajando, están en la oficina. Algunos de ustedes a lo mejor probablemente están en el hogar y a lo mejor no tienen acceso a la, a la computadora o a un equipo de este tipo y por lo tanto a lo mejor están conectados en su celular, en alguna tableta, que es válido, y por lo tanto ahí tener esa parte de la problemática. Pero no te preocupes. Yo el archivo, lo que yo resuelva con ustedes, lo que hagamos directamente con ustedes, lo guardo. Al final de la, de la sesión lo comparto con census y census ya posteriormente te lo hará llegar para que lo tengas obviamente completo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos al cálculo. El cálculo técnicamente en, en materia fiscal voy a partir de todo esto. Voy a utilizar la tabla, la tabla de tipo mensual, la tarifa mensual, para que tú lo observes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a realizar aquí pues básicamente es eso. Primero voy a partir de lo que yo conozco como un ingreso, obviamente, eh, objeto. ¿Por qué ingreso objeto, Rubén? Porque acuérdate que el ingreso objeto, pues es lo que nosotros vamos a considerar para efectos del cálculo. Entonces, en este caso, pues voy a considerar el ingreso objeto. El ingreso objeto, ¿qué vendría siendo, Rubén? Pues vamos a poner en el caso, pues sería mi salario. ¿no? Voy a poner el salario. ¿Qué otra cosa, Rubén? Pues una prestación, vamos a pensar un bono. Esos son mis ingresos objeto, ¿vale? Entonces tengo un salario y un bono. Perfecto. Y obviamente, cuando hablamos de un ingreso objeto, pues tenemos que poner la referencia a lo que es exento y a lo que es grabado. Entonces, primeramente voy a poner el monto exento. Y la parte grabada. A ver, Rubén, ¿el salario es exento? No. El salario por ningún motivo está exento. Todos los salarios, todo lo que tú recibas como salario, no importa si es a destaco, si es por cuota diaria, si es por obra o tiempo determinado, no importa qué tipo, todo el salario está grabado. Por lo tanto, exento cero, grabado cuánto? Rubén. Vamos a poner a pensar que el trabajador gana pues, un salario pues, muy básico, no? Cinco mil doscientos pesos. Eso es lo que gana. Y recibe un bono. Oye, Rubén, y cómo recibe el bono? El bono lo recibe en efectivo en efectivo. Entonces, por lo tanto, Rubén, el bono puede estar exento, no. El bono técnicamente no es una prestación, es una contraprestación. ¿Por qué, Rubén? Porque el bono se le va a pagar con base en un resultado, con base en una productividad, con base en un rendimiento. Acuérdate que hay bonos por productividad, bonos por no desperdicio, bonos por X cosa, ¿no? También podríamos hablar de premios, premios por puntualidad, premios por asistencia, el premio por puntualidad y el premio por asistencia, Rubén, es un ingreso exento, no porque es una contraprestación. O sea, yo le estoy pagando un premio por ser puntual. Estoy pagando un premio por llegar, este, por no faltar. Entonces, todo esto, pues, es en relación a no faltas, te lo pago. Entonces, por lo tanto, técnicamente es una contraprestación. Y además, se le está pagando en efectivo. Por lo tanto, Rubén, pues, el ingreso es exento cero. ¿Y cuánto le pagamos de bono? te vamos a pagar un monto de 1,125 pesos. Entonces, pues calculamos nuestros montos ¿no? para estos efectos. Sacamos nuestros resultados y obviamente aquí tenemos un total. ¿sí? Un total vertical y un total horizontal para estas cuestiones. Obviamente el Excel lo vamos a utilizar de forma muy básica. Si ¿sí? no, no, no te me espantes, no vamos a utilizar así cosas muy rebuscadas. Aunque bueno, voy, más adelante voy a tratar de incluir algunos elementos que te puedan ser de mucha utilidad para este tipo de información. Bueno, esos son nuestros datos. Entonces, yo gané en el mes, suben, 6,375 pesos. Esa es la cantidad. Y por lo tanto, pues grabado, pues es ese monto. ¿Vale? Muy bien. Te doy tiempo por si estás siguiéndome los datos, cualquier cosa, pues con muchísimo gusto. Muy bien. Bueno, lo que vamos a realizar, obviamente, pues es el cálculo del impuesto. Entonces, aquí, pues obviamente, aquí ya estaríamos hablando de la parte grabada. Perdón, aquí me equivoqué en el dato, una disculpa. Grabado. Entonces, pues vamos a poner la base, o sea, la base grabable. ¿Cuál sería, Rubén? La base grabable para efectos de esto que acabo de realizar, pues es efectivamente mis pesos. Ahorita después le agregamos otros elementos, ¿de acuerdo? Ahorita nada más quiero pues, comenzar con esto para hacer algo sencillo. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la mecánica de cálculo? En el material que hemos estado viendo, aquí te lo muestro, voy a desarrollar este artículo. Este es el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, donde vamos a aparecer con todos estos datos, la parte exenta, la parte grabada, el límite inferior, etcétera, y todos sus elementos. Acuérdate que este cálculo se complementa también con algo que se le denomina el subsidio para el empleo. Entonces, la parte del subsidio viene un poquito más abajo y la vamos a incluir como parte del procedimiento. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer entonces es restar el inferior. <ríe> límite inferior, límite inferior. Perfecto. Entonces, el límite inferior, en este caso particular, ¿de dónde lo vamos a tomar, Rubén? Voy a utilizar la tabla mensual. Aquí la voy a marcar con amarillo. Entonces, mi ingreso fue de 6,375. ¿Cómo se utiliza la tarifa, Rubén? Voy a colocar la cantidad entre un límite inferior y entre un límite superior. En donde se encuentra esta cantidad, voy a tomar el límite inferior más cercano a la cantidad que estoy buscando. Entonces, me puedo dar cuenta que esta cantidad está en este rango. Lo voy a marcar aquí con color amarillo. Entre 5,470 y 9,614 pesos. Entonces, ¿cuál es el límite inferior más cercano? Bueno, pues son, en este caso, voy a poner una referencia para hacerlo más sencillo. 5,470 pesos a 49. Perfecto. Esa es mi cantidad. Perfecto. Y esto obviamente me va a dar como resultado algo que conocemos como excedente del límite inferior, o sea, lo que excedió de la cantidad. Entonces hacemos una resta. Voy a restar los 6,300 menos los 5,470. Voy a ir colocando las fórmulas a un costado para que las puedas ir checando y obviamente no te me pierdas. De todas maneras, te digo, es muy intuitivo el procedimiento, realmente nada complicado, pero bueno, para que nos quede claro cómo es la mecánica a seguir. Una vez que tengo el excedente de límite inferior, Rubén, ¿qué voy a hacer? El procedimiento me indica que tengo que multiplicarlo por el porcentaje aplicable al excedente del límite inferior del mismo nivel de ingresos. Esto lo tengo en este punto. Entonces, el porcentaje que está en el mismo rango de ingresos es 10.88. Entonces, voy a multiplicarlo por el porcentaje aplicable al excedente del límite inferior. Perdón por la abreviatura pero bueno, es para, para poderlo resumir un poquito. Entonces voy a utilizar el porcentaje de 10.88. Esa sería la, la referencia. Entonces voy a multiplicar esta cantidad, que son los 904 de, del excedente, por el porcentaje de 10.88. Y esta cantidad tiene un nombre que ya prácticamente pues, hemos olvidado, sobre todo por el manejo de las computadoras, los sistemas informáticos que tenemos de nómina, etcétera. Pero eso se le llamaría impuesto marginal. Impuesto marginal. Una vez que tengamos ese impuesto marginal, Rubén, ¿qué vamos a hacer con ello? Ah, pues me dice la autoridad, vas a sumarle la cuota fija que corresponda exactamente a ese mismo nivel. Ah, perfecto. Entonces, esta es la cuota fija, que sería pues, el último elemento del cálculo. Entonces, voy a referenciar a la cantidad de 321 y listo. Estas son la cantidad de cuota fija que voy a determinar. Y sumaré el monto de la cuota fija más el impuesto marginal y esto me dará como resultado, pues, obviamente, un impuesto antes del subsidio. Entonces, este es un impuesto antes del subsidio para el empleo. Y listo, señores. Ahí prácticamente mi cálculo, podríamos decir, terminaría. ¿De acuerdo? Para efectos de la información. Realmente es un procedimiento muy, muy sencillo. ¿Vale? Entonces, si tengo más ingreso, pues obviamente el impuesto es mayor y ahorita vamos a ver la parte de la tabla del subsidio. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a copiar la tabla del subsidio para que obviamente sea mucho más sencillo. Si tú te das cuenta, aparece una hoja del lado derecho que dice SPE. Voy a copiar la tabla del subsidio mensual para que puedas observarla y tenerla dentro del mismo cálculo. Voy a copiarla y la voy a llevar a la tarifa y la voy a colocar por acá de este lado, más o menos en este renglón, para tenerla más o menos referenciada de este lado. Y así de esa manera, pues a ver cómo es la mecánica y tener todo el cálculo completo. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, cuando estamos en esta parte, pues como puedes observar aquí la tabla del subsidio, pues nada más tiene tres tres columnas a diferencia de la tarifa. Esta tabla obviamente no ha cambiado desde el año 2014, se mantiene intacta y por ende pues tiende a desaparecer tarde o temprano, ya lo comentábamos. Entonces, lo que me dice la, la, el procedimiento, lo que decía el procedimiento antiguamente, porque si lo checas en la ley ya no está establecido, pues vamos a restar el subsidio para el empleo. La autoridad le llama causado. No existe en la ley el término subsidio causado. Lo que existe es el subsidio de la tabla, inclusive varios de los colegas, contadores, especialistas en materia fiscal, pues así le llaman, el subsidio de la tabla. Pero el fisco le puso el nombre de subsidio causado. Está bien. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Me dice la autoridad, a ver, ¿cuánto es el ingreso grabado? 6,300. Igual. Entonces me dice la autoridad, identifica el ingreso dentro de los dos primeras columnas para poder identificar esta información. Entonces, como puedes observar, los 6,375 pesos están en este rango. Y lo vamos a marcar otra vez con amarillo. Entonces, está en entre el rango de los 6,200 y los 7,113 pesos. Entonces, el subsidio causado para mí sería 253.54. Entonces, tenemos que esta cantidad es el subsidio que yo voy a restar. Entonces, lo que hace ratito alguno de ustedes comentaba. Si el impuesto es mayor al subsidio, vamos a restar la cantidad. Y la diferencia sería el impuesto sobre la renta. Entonces, esta sería el ISR por pagar. Esta sería la cantidad correspondiente. Y entonces diríamos 219 menos 253. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, así sería prácticamente mi cálculo para efectos fiscal. Entre más ingreso tenga, pues obviamente menos subsidio y más impuesto. Y esto obviamente pues, también va a variar. El cálculo fue manual. Ahorita lo vamos a automatizar para que también te sea sencillo y obviamente tengas otras alternativas. Eh, Alejandro dice, en el comprobante de nómina sale el subsidio y el ISR antes del subsidio. ¿O solo aparece el impuesto sobre la renta por pagar? Cuando nosotros entramos al comprobante fiscal, mi estimado Alejandro, lo, el impuesto que tenemos que determinar es precisamente el impuesto de la resta. Yo en el, en el, en el recibo tendría que poner efectivamente estos, estos montos, que en este caso sería 166 pesos. eso es lo que di en el recibo. Aquí le voy a poner una notita. Aquí sería la clave 002 de las deducciones. Que sería el concepto ISR. Estamos de acuerdo. Esa sería la cantidad a colocar aquí. E inclusive ahorita les digo cómo se llenaría el recibo con base en esto, si les parece bien. Vale. Muy bien. Perfecto. A ver, ¿cómo quedaría el recibo, Roel? Voy a tratar de simular un recibo de nómina para que sea más claro. Digo, la parte de lo que es percepciones, deducciones y tipo de otro pago. Entonces, primero voy a poner lo que vendría siendo para mí, percepciones. En percepciones tengo la parte exenta y la parte grabada. Obviamente, eh, aquí voy a poner la clave correspondiente. No, ahorita no voy a involucrar con las claves. Son los salarios. La parte grabada, aquí podría ser en este caso particular, tengo que hacer la separación, serían 5.250 pesos. Después tendría otros ingresos por salarios, es la parte del bono. La parte grabada sería en este caso particular 1.125 y obviamente la parte exenta pues quede en ceros. ¿no? Posteriormente vendrían las deducciones. Obviamente, el primer concepto es cuotas sims Posteriormente viene el impuesto sobre la renta. Oye, la cuota del IMSS, Rubén, en, en el archivo que te di, no, no se calcula la cuota del IMSS. se lo vamos a ver un poquito más adelante. Que, que en términos concretos nos va a dar tiempo nada más para hacer la integración salarial. Por, por cuestiones de tiempo, te lo aclaro. Pero voy a simular la cantidad. Oye, ¿cuánto es de, de cuota del IMSS por el parte del trabajador lo que le tengo que retener? Voy a inventar la cifra. No sé, 128 pesos con... 76 centavos sí aquí te voy a poner el dato que este es un dato estimado ¿sí? es un dato que obviamente no tiene nada que ver con, con un cálculo y el cálculo del ISR es así este ahí lo podemos ver perdón son 166.08 listo esa sería la cantidad Rubén hay un dato informativo claro que sí el recibo de nómina, acuérdate que se integra por un catálogo que se llama tipo, no, perdón, tipo de otro pago. Y en tipo de otro pago vamos a considerar el subsidio para el empleo a devolver. En este caso le devolvimos subsidio para el empleo, Rubén, no, no le devolvimos nada, porque en realidad el trabajador, si observas en el cálculo, no se le devolvió nada. Pero más sin embargo, la autora me dice que tengo que poner este dato de, de carácter informativo. Entonces es cero. Así le cuelgo el cero tal cual. Y después voy a poner datos informativos. Acuérdate que esto es en el XML. ¿eh? Acuérdate, eso es en el XML. No, en el, no en, el, en el comprobante que le das físicamente a tu trabajador, que eso es un recibo completamente diferente. Entonces en el dato informativo, ahí le pondríamos subsidio para el empleo causado. Y en el subsidio para el empleo causado, sí tenemos subsidio. En este caso son 253.54. Así se vería nuestro recibo o debería de verse nuestro recibo para efectos del XML o del PDF, que es su representación impresa, ¿no? Aquí ponemos representación de un CFDI, pago mensual. Listo. Así a grosso modo sería la mecánica, ¿vale? Vamos a poner aquí un color para distinguirlo. Ponemos las percepciones con un color para que no te me pierdas. Lo Ponemos en azul. Las deducciones las ponemos en naranja. Y tipo de otro pago lo ponemos en verde para que puedas observar el dato. Y los datos informativos también. Muy bien. Bueno, así sería más o menos nuestro recibo. digo La, la, la forma, la apariencia es lo de menos. Simplemente la parte importante que es esto. Pues así quedaría reflejado. ¿De acuerdo? Muy bien. Alejandro dice, he visto una empresa que pone en el subsidio ICR antes de los impuestos y eso me confunde. A ver, eh, hay que aclarar un punto, mi estimado Alejandro. Una cosa es la representación del, del recibo en términos laborales y otra cosa es el recibo de forma fiscal. El recibo que yo estoy demostrando aquí es el fiscal, no el laboral. Laboralmente tú puedes ponerlo como se te pegue la gana y no tienes reglas. Pero en materia fiscal sí tengo que aclarar que este, este concepto aquí lo estoy representando en la parte fiscal. Inclusive yo he llegado a ver que el subsidio al empleo lo ponen como una deducción negativa. Yo lo respeto, pero en realidad el subsidio no es una deducción negativa. El subsidio para el empleo, si ustedes se dan cuenta, la otra me lo puso aquí, entonces, aquí no hay que olvidar, y, y voy a poner aquí la nota, ¿no? Hay un artículo que es el 804 de la Ley Federal del Trabajo, donde te habla de lo que es el comprobante fiscal, o del comprobante de nómina, o el recibo de la nómina, como quieras llamarle. Y me dice la autoridad que puede utilizar ante las juntas de conciliación y arbitraje, ante las distintas autoridades laborales, este mismo recibo. O sea, este mismo recibo de tipo fiscal, también tiene la misma validez laboral. Lo que yo siempre he recomendado en un recibo es que tú le puedes poner el diseño para efectos laborales de una manera y para efectos fiscales de otra. Acuérdate que el comprobante XML se le tiene que entregar al trabajador. Es obligatorio entregar al trabajador el archivo XML. Se lo tenemos que entregar al trabajador. Es necesario que el trabajador lo reciba. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, sí necesito forzosamente que el comprobante tenga esos datos. ¿vale? Muy bien, pero ojo, ese, ese comprobante, Rubén, puede tener un diseño distinto, vamos, en el papel, de cómo es el XML, por supuesto. Digo, el, el acomodo de los datos, la manera en cómo se da el, el comprobante, el recibo, no le, no le quita la validez. El detalle es que cuando tú entras al recibo, no voy a ver esto. Por ejemplo, esto no aparece, lo que estoy marcando ahí en gris. No aparece ese tipo de otro pago ni datos informativos, ¿no? ¿Cómo los vas a acomodar en el recibo? Ya esa es una decisión personal. Por lo tanto, la parte del diseño que tú le das el recibo a tu trabajador, podrías cambiarlo. Lo que yo siempre he recomendado, con base en este artículo, es que este artículo me dice que tiene los mismos efectos. Tiene el mismo efecto, el XML del CFDI fiscal para efectos laborales. Eso es lo que significa para efectos laborales. O sea, la voy a utilizar de la misma manera. Entonces, lo que yo siempre he dicho, ¿para qué hacer dos recibos? Pues para mí es, hace exactamente el mismo. Pues por lo tanto, una cosa es el XML y otra cosa es el PDF. Pero en el PDF tú le puedes dar este acomodo y datos como tú quieras. Técnicamente, técnicamente, el subsidio para el empleo no es un ingreso. Entonces, este subsidio a devolver, voy a poner aquí la notita. ¿sí? La notita es que este es un ingreso no objeto. ¿Por qué? Porque si tú le devolvieras ingreso de subsidio al trabajador, técnicamente no le aplica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tiene que ver. Por eso es importante que nosotros revisemos perfectamente bien el recibo. Muy bien, por acá nos pregunta, dice Katia, dice, ¿este cálculo es mensual? Si el pago se hace semanal, ¿es igual? Si en la mecánica es igual, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, por supuesto que sí. Ahorita, digo, apenas estamos, como dicen, calentando motores y por supuesto que vamos a ir detallando algunos puntos más. Mariflor dice, si el pago es semanal, se usa la tabla semanal y final de mes, se hace algún ajuste. Híjole, este es un punto importantísimo, mi estimada Mariflor. El, el ajuste mensual al, al ISR es un tema muy debatible. Lo estaremos comentando ahorita, pero te puedo adelantar que no existe el ajuste mensual de ISR. No existe como tal. El fundamento legal es el artículo 176 del reglamento de la ley de ICR. Ahorita lo estaré comentando y vamos a hacer algunos ejercicios que les va a quedar súper claro el por qué no hay ajuste mensual. Oye, Rubén, pero es que mi sistema de nómina el qué? No, mi PAC, el no y todos esos sistemas lo hacen. A ver, el hecho de que lo hagan no quiere decir que esté bien. Los sistemas de nómina son esos, son sistemas y están hechos por ingenieros, por informáticos, por programadores. Ellos no tienen ni la más remota idea de cómo se hace un cálculo. Perdóname, con todo respeto. ¿eh? Yo también soy informático y conozco del, de la mecánica, pero no tienen ni la más remota idea. Cuando tú compras un software, tu obligación es conocer el software, configurar el software y obviamente adaptarlo a tu necesidad. Ellos obviamente generan un software o un programa que de acuerdo a los conocimientos adquiridos o lo que ellos les han explicado, pues así lo entienden. Pero el reglamento es muy claro. O aplicas ley o aplicas reglamento, pero no hay ajuste mensual de ISR. Donde sí hay ajuste mensual es el del subsidio. Ya lo estaremos comentando, ¿vale? Alejandro, ¿dónde lo, lo, lo he visto? Es en el XML, es el fiscal, el fiscal. Sí, efectivamente, Alejandro, es ahí es donde precisamente tenemos esta, esta situación. Por eso es importante que nosotros, obviamente, también nos familiaricemos con los datos del XML. Desafortunadamente, como, como la autoridad no es muy clara de cómo se debe representar y cómo se debe poner, pues nos genera mucha confusión y prácticamente nos deja de la mano de Dios. ¿no? Y eso la verdad pues, sí es peligroso, porque al momento de estarlo haciendo, pues no cuadra. ¿Vale? Muy bien. Bueno, como tú te darás cuenta, esa es la mecánica. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Voy a insertar una hoja en, en blanco para que tú lo observes. Y esa hoja en blanco, vamos a empezar a hacer algunos cálculos. Voy a insertar una hoja vacía. Aquí voy a poner cálculos de ISR. Cálculos ISR. Y aquí vamos a automatizar un poquito la mecánica, si te parece bien. Este ejemplo básicamente fue para poder determinar los, los inmontos y hacerlo un poquito más sencillo, ¿de acuerdo? Pero ahorita voy a desglosar toda esta mecánica de cálculo para que te sea mucho más rápido, ver la parte de la macro y veas cómo se utiliza, ¿de acuerdo?